Hola, ¿cómo están? Soy Chipo, vivo acá en Corea del Sur y el día de hoy vamos a ir a ver la película de BTS que se estrena el día de hoy, por fin, Burn the Stage que lo esperé durante tanto tiempo traje mi lipstick y mi cookie para todas partes porque mmm, tengo clases, tengo una presentación en coreano y después tengo que correr a ver la película entonces como que hoy día va a ser un día realmente muy muy estresante acompáñenme en esta aventura porque además les quiero enseñar cómo identificar una army bomb Falsa, porque realmente estoy Living lo parecido que es un Armin Bomb falsa a la real, yo no sé a dónde va Todo esto, así que nos vemos bueno, antes de ir a ver la película tengo una presentación súper importante en la U Es sobre un ramo de liderazgo Es un ramo en coreano Todo está en coreano El profe habla en coreano Mis compañeros son coreanos eh. Hola, vivo en Corea Estúpido eh, Voy a exponer Y de ahí, rápidamente Apenas termine la presentación Me voy a ir corriendo Porque les cuento Más encima Cuando reservé el ticket para el cine Porque yo duro eh, Quería, obviamente, ir el primer día eh, No me fijé la hora Y caché que me calzaba con la clase Entonces lo que hice fue hablar con el profesor Y le dije si podía presentar de los primeros a irme a ver la película Y después irme corriendo de la sala al cine Y el profe dijo sí no hay tabla Yes, lo hice Probablemente me vean correr como imbécil por todo Seúl Pero también se los quiero grabar para que vean lo entretenido que es bueno, acá como pueden ver ya otoño Y mi universidad se caracteriza un poco Porque es como bonito para venir a tomarse fotos Y creerse influencer y todas esas cosas Y viene mucha gente, de hecho que ni siquiera es de mi universidad Como puro tomarse fotos, acuáticos. Ya si se fijan, está el teatro de mi universidad Pero como que no quiero ir para allá Porque está arriba de un cerro y me canso caleta Y aquí es donde tengo que venir a firmar, así que después me voy a clases ¿Vieron? Yo les dije, siempre hay gente tomándose fotos Tipo Instagram, como que no me doy cuenta Pero bueno Bueno, ahora les voy a mostrar un poco Cómo es la Army Bomb, que es la original Quiero mostrarles un poco cuáles son las diferencias entre el Army Bomb falsa y el Army Bomb original Si bien no tengo la falsa para mostrarles cómo es, hay cosas básicas que la falsa no tiene que Ustedes pueden saber cómo ir. así que vamos a abrir el Army Case El Army Bomb Case este es como un estuche para guardar el Army Bomb, que también lo vendían en el último concierto Yo estuve viendo hartos videos y básicamente la diferencia más importante es, número uno El Army Bomb original trae un strap oficial, obviamente, original que dice Army y que dice BTS Pero esto también es falsificable, ¿ya? Así que ojo con eso, esto no es la característica más importante Lo otro es que aquí hay una cosita que gira, si se fijan aquí, esto gira, puede girar Pero al girar esto, gira lentamente no gira rápido La Army Bomb falsa, esto gira muy rápido O sea, es súper fácil de girar Esto es difícil de girar Así que también esa es otra diferencia Que ustedes también deben considerar Y la diferencia más importante Que realmente yo les digo Que exijan cuando vayan a comprar un Army Bomb Que esto sea así Es que cuando tú vas a prender tu Army Bomb El Army Bomb falsa y esta que es la original Tienen la opción, obviamente De poder prenderlo y cambiarle todas las velocidades Obviamente, eso lo tienen todos los Army Bomb Falsas o originales porque esto no es nada difícil de hacer en realidad, pero la diferencia más importante va a ser el Bluetooth. Si el Army Bomb que les quieren vender o que le están tratando de vender es un Army Bomb que no tiene Bluetooth, quiere decir que esa Army Bomb es falsa. ¿Cómo van a identificar cuando un Army Bomb tiene o no tiene Bluetooth? En el botón de prendido o de apagado, si usted lo ponen hacia abajo, se tiene que prender una luz azul que empieza a parpadear de esta manera. Esta luz azul indica de que está buscando dispositivos para conectarse vía Bluetooth. Ahora, ustedes se van a preguntar, ¿por qué es tan importante el Bluetooth en un Army Bomb? Claro que es importante, porque esto, el Bluetooth, es lo que hace de que, por ejemplo, en los conciertos, dependiendo de tu sector, tu Army Bomb va a cambiar de color. Entonces, si algún día tú vienes a Corea, o si algún día llegan a hacer algún concierto en Chile con la tecnología de las Army Bomb, sería bonito de que cada sector tuviese, obviamente, su propio color o su propia sincronización de luces. Así que, en resumen, cuando compren un Army mi bomb tienen que estar 100% seguros de que venga con el strap, de que esta cosita gire, pero no tan rápido, sino que gire así como lo ven acá. Y lo más importante es preguntar si es que viene o no viene con Bluetooth. Estuve viendo los precios del Army Bomb falsa en páginas chinas o en páginas whatever en internet y realmente, realmente me sorprendí lo caro que las venden, o sea, el Army Bomb falsa vale más cara que el original, o sea, me quedí yo les recomiendo a la gente que se espere un poco. Es muy importante también de que sean pacientes y que vean este tema bien, porque si ustedes van a pagar 50 dólares por un producto con envío y todo, mejor pagarlo por un producto que sea oficial y original, que es lo que vale un Armibom original. Y un Armibom falsa está costando exactamente lo mismo en el mercado, así que es muy cuático. Bueno, ahora voy a guardar esto y eh, voy a ponerme a estudiar, a repasar, porque eh, como les dije, tengo que dar esta presentación y de ahí tengo que volar a la función, así que nos vemos allá bye bye chao, chao, chao. Bueno, acabamos de llegar acá al cine, y vemos que está la promoción de Bangtan del Burn the Stage y acá abajo vamos a ingresar nuestro número de reserva donde esta máquina nos va a arrojar los tres tickets que compré en el ticketing que hice Bueno, ya llegamos acá al cine y les quiero mostrar algo que nos dieron porque a toda la gente que compra eh, tickets para venir a ver Burn the Stage le dan esta postal que es como conmemorativa de, el, con, o sea, de la película perdón y adentro trae algo que a mí me gusta mucho. Aquí está la postal. Burn the State", y acá viene una tarjeta con código QR para los que no sepan. BitHit desde la época del Love Yourself ya está sacando códigos QR donde tú en la página introduces estos códigos y vas juntando puntos que se traducen en dinero en la tienda de BitHit. Y usted con este código, usted le hace chuchu. Y se le abre una cuestión Así van acumulando puntos Así que les recomiendo que lo hagan también Porque así acumulan por cada una de las compras que te hagan Ya, acabo de salir de ver la película Oh, Dios mío O sea, eh, no dije que no, voy a hacer spoiler, así, dije que no voy a hacer spoiler así Que no voy a hablar sobre lo que van a ver en la película Ni nada de eso Pero solo quiero que si ven este video Antes de ver la película Se van a sorprender como de tal manera Que van a decir Mentira que esto salió acá Ustedes ya saben Burn the Stage Es una serie que está disponible en YouTube Y Burn the Stage Básicamente de lo que trata Es como todo el seguimiento de BTS Durante el The Wingstore, Store Que fue el último concierto que tuvo BTS En una gira mundial Antes de Love Yourself No, nada que decir O sea, el nivel de la película O sea, las cámaras Las la, la expresiones faciales Que se pudieron como captar en esta película Fueron muy geniales Si bien es una película como más documental Formato que yo no estoy acostumbrado Obviamente me gustó como súper fan que soy pero tampoco diría que es como hoy oh, top 3 de mis películas favoritas del mundo no, nunca en fin cuando vean la película realmente yo creo que se van a emocionar mucho yo vine con mi lightstick toda la cuestión dije aquí lo voy a dar todo pero lamentablemente eh, me pasé casi toda la película llorando así que yo creo que les toca les va a tocar cuállico de verdad que sí o sea yo lo bacán que estaba con la Maca estaba con la Lore entonces fue como muy genial la película es para llorarla es para llorarla así que lleven pañuelos espero también de que les pongan subtítulo a la gente de Latinoamérica o en España también si la dan espero les pongan el subtítulo para que realmente entiendan como el, el deep meaning como el, la profundidad de lo que es el, el relato porque hay un relato y hay un mensaje súper cuático en la, en la película así que eso una cosa que también me emocionó demasiado ya terminando la película fue pensar de que yo fui parte de siete conciertos de Wings Tour los dos primeros conciertos acá en Corea los dos conciertos de Chile y luego fui a los tres conciertos del The Final de Wings Tour aquí en Seúl entonces el de Wings Tour para mí marca un antes y un después así como en mi vida como fan porque realmente yo ahí fue como hey Ya yao". me daba escalofrío como recordar tantas cosas viendo esa escena así que... Eh, muy bien, muy bien y gente de Latinoamérica cuando vea la película realmente van a quedar loco, van a quedar muy loco la película también tiene altos y bajos eh, hay momentos que son muy tristes hay otros momentos que te va a, a matar de la risa genial poder compartir esta experiencia de que se esté estrenando esta película a nivel mundial eh, probablemente cuando yo suba este video quizás ni siquiera muchos de ustedes ya hayan visto la película eh, o quizás estén viendo la primera función entonces realmente, oye, nada que decir muy, muy genial. Voy a aprovechar de despedirme. Les voy a decir, como siempre, que eh, se suscriban a mi canal para que podamos crecer y ser muchas más personas. También darle un like en este video porque cumplí mi palabra y no les di spoiler. No les dije lo que van a ver. Solamente di mi opinión y respecto a muchas de las cosas. Y también explicarle un poco de lo que necesitan saber antes de ver la película. Y también dije acá abajo en los comentarios cuándo usted va a ir a ver la película, a qué país va a ir a ver la película y si no va a poder ver la película... Eh, bueno, siempre Netflix yo creo que la puede subir así que mucho animo para ustedes muchas gracias como siempre, como les digo por ver este video y nos vemos en un próximo capítulo que no sé cuándo lo suba porque realmente estoy muy ocupado con la U así que sorry y nos vemos quizás en un par de semanas más eso, nos vemos cuídense mucho hagan todas sus tareas y espero que terminen el semestre escolar de la mejor manera porque si no eso, nos vemos